Hoy os quiero compartir algunos remedios que he probado y me han funcionado. Otro tratamiento que a mí sí me ha funcionado es el TENS, la estimulación nerviosa transcutánea. Consiste en la aplicación de una corriente eléctrica a través de unos parches aplicados sobre la piel. Su uso principal es para reducir el dolor. Para poder usarlo necesitas un cierto entrenamiento y también que el dolor que tengas haya sido valorado previamente por un profesional es una técnica que utilizan los fisioterapeutas, así que confía en ellos para su consejo. Otro remedio que a mí me funciona es el uso del calor o el frío para diferentes síntomas. Entre ellos el dolor, los bloqueos o la inflamación. Este tema lo explicaré más ampliamente en otro vídeo. También algunas hierbas funcionan muy bien. Hierbas como la valeriana, la lavanda, el ginseng, el aloe vera, el cannabis, el romero, la manzanilla... El diente de león, la tila, la quinacia o la albahaca tienen propiedades que pueden ayudarte con diferentes síntomas y también a que te encuentres mejor. Hay algo que a mí me ayuda y es fundamental en mi vida. Es la meditación. Es una técnica que requiere cierto entrenamiento, pero realmente te lo recomiendo para mejorar tu salud y tu equilibrio. Busca algún momento del día para que puedas meditar. Con 5 minutos, 10, será suficiente. Realmente supondrá un cambio en tu vida. Inténtalo. En un próximo vídeo te daré algunos consejos para iniciarte en la meditación. Y por supuesto la alimentación. Es algo que a mí me funciona y que funciona siempre. Una alimentación variada con todos los nutrientes necesarios y con todas las vitaminas. Es muy necesario. La salud empieza con una buena alimentación. Aprende a alimentarte bien, a nutrirte bien. Es muy necesario para mantener una buena salud.